un botón número 18 en acrílico y tenemos mostacilla de la número 11 aguja e hilo para empezar ahora yo le voy a hacer un pequeño zoom porque estas mostacillas 11 son muy pequeñitas para que ustedes puedan ver el inicio voy a tomar tres mostacillas de la número 11 vamos así para que ustedes lo puedan ver esa tres mostacillas lo vamos a llevar hasta abajo porque vamos a aprender a hacer este botón este botón su inicio empieza con tres mostacillas se podría decir que es un botón de cruz vamos a hacer dos nuditos bien apretadito así de esta forma hacemos el otro bien, y dejamos el exceso de hilo bien, miren y esta es la forma ahí donde está esta es la forma que tiene que tener miren es en forma de un trébol miren vamos a quitar el zoom de la forma que tiene entonces ahora vamos a pasarnos a una mosacilla a una mosacilla cualquiera así de esta forma y vamos a agarrar nuestro exceso de hilo este botón es muy parecido al botón que hicimos con moza silla del número 8 pero aquí simplemente lo vamos a hacer es hacerlo con número 11 por completo si me oye un poquito disfónica y me, me dejo de hablar por momento es porque todavía mi garganta me duele mucho así que voy a tratar de hablar un poco un, de hablar menos para que mi garganta pueda sanar rápido vamos a tomar dos mozasillas de la número 11 así pasamos por la mozasilla que nos queda de frente Estamos trabajando, entrando por las, por las tres mozasillas que pusimos anteriormente. Para que no se confundan, miren su hilo. Miren el hilo sobrante. Vamos a ponerlo hacia la parte de abajo. Para concluir nuestro segundo paso. Es de poner dos mozasillas por una. Y entramos a esta que está aquí, miren vamos a tomar las dos, miren, esas fueron las primeras dos que pusimos al principio y miren aquí donde está y pasamos bien, vamos a dar nuestro hilo ahora sí vamos a cortar vamos a acomodar las moza y tratar de, de que el hilo salga el hilo sobrante lo cortamos ya cortado hacemos poquita presión y miren cómo queda esto viene siendo nuestro segundo paso ahora vamos a trabajar con una musacilla así una mozasilla entrando por cada mozasilla así de esta forma entramos a la siguiente ¿Sí? y vamos a poner una mozasilla por cada una pasamos por esta y nos quedamos en la primera que hemos puesto anteriormente y nuestro hilo va a volar porque el hilo está enredado siempre alando poquito, haciendo poquito de presión miren pueden ver miren de esta forma va quedando Aquí vamos a tomar otra vez, vamos a hacer una línea de dos sillas entrando por una, así de esta forma. Dos silla y entramos en la primera que nos queda de frente. Otra vez dos mozasillas. Y como este es un botón circular, vamos a ir girando lentamente nuestro trabajo. Para que el trabajo se nos haga más fácil. Seguimos con dos mozasillas y entramos por una. Aquí estamos finalizando. Entramos siempre en la que está debajo. Si ustedes pueden fija fijarse en el video, siempre entramos en la que está debajo y salimos en la que nos queda arriba. Así. ¿Pueden ver? Ahora a esto vamos a darle una vuelta de una mozasilla por cada espacio. Vamos a girar un poquito, así, y vamos a tomar una mozasilla y vamos a entrar una por cada espacio. Aquí estamos mirando, entrando una por cada espacio. para que el trabajo se nos haga más fácil siempre recuerden de alar su hilo sin apretar mucho, claro terminamos vamos a poner la última moza silla si se dan cuenta vamos a entrar en la que está debajo y salir en la que está arriba lo pueden ver de esta forma Bien. y en total hemos puesto si, se, si la pueden contar hemos puesto 12 moza silla la pueden ver, todas las que están arriba levantadas este paso lo repetimos 12 veces. Ahora, este paso lo vamos a repetir dos veces más. Después que hicimos el primero, lo vamos a repetir dos veces más. Otra vez, vamos a repetir este paso colocando 12 mozasillas y entrando una por cada una. Entrando una mozasilla por cada una de las que pusimos anteriormente. en esta y entramos en la última, siempre no va si se dan cuenta siempre se queda una debajo cuando vamos a terminar y entramos a la siguiente ahora este paso lo vamos a repetir otra vez y yo voy a adelantar este vídeo voy a adelantar este paso este paso lo repetimos otra vez colocando una por cada una bien voy a adelantar nos vemos cuando estemos aquí bien chicas miren ya di la vuelta casi por completo me falta la última en aquí donde está y vamos a entrar por dos pueden ver la última Bien. Ahora nuestra siguiente secuencia será dos mozasillas. Recuerden que estamos trabajando con la mozasilla del número 11. Tomando dos mozasillas y entrando por la mozasilla que nos queda en la parte de arriba. ¿La pueden ver? Así, de esta forma. Tomamos dos y entrando siempre por la mozacilla que nos quede en la parte de arriba. Buscamos la mozasillas y esto vamos a ir dándole vuelta y rellenando. esta vuelta por completo siempre la que está arriba buscamos la mozasilla que nos queda arriba estamos terminando de colocar nuestras últimas dos ven aquí donde están si se pueden dar cuenta aquí arriba terminamos en tres verdad entonces vamos a tomar dos y pasamos la que está arriba es esta las dos que colocamos al principio es esta y vamos a pasar y vamos a salir en la tercera así de esta forma así vamos a ver si lo pueden ver si lo pueden visualizar vamos a poner el dos atrás para que ustedes lo puedan ver por donde entra y sale la aguja entonces alamos espacio colocamos las mozasillas no alamos muy brujo porque no puede estar muy cerrado tampoco y así queda este va quedando este botón de base de 3. queda en una forma espiral si ustedes lo pueden ver y aquí vamos cerrando ahora vamos a colocar una musacilla para seguir aumentando las líneas y vamos a pasar por dos por las dos que pusimos anteriormente vamos a pasar por esas Miren. tomamos una mosacilla y pasamos por dos otra vez y completamos la línea por completo ¿Okay? Bien. vamos a terminar de poner nuestra última línea de una mozacilla y miren, tomamos la última mozacilla y vamos a terminar, miren las las mozacillas aquí abajo entramos y vamos a entrar el pico de las de la primera mozacilla que pusimos, se acuerdan que viene siendo esta bien salimos al pico como les comenté recuerden que si tienen hilo del mismo color de la mozacilla es mucho mejor, mucho mejor to, todavía siempre les he comentado sobre los colores de los de, de los hilos para trabajar eh, con las mozacillas cuando se, se requiere también traten de apretar un poquito yo lo hice un poquito flojo para que ustedes puedan ir viendo los pasos entonces ahora nuestro siguiente paso vamos a tomar cinco mozasillas así de esta forma cinco mozasillas y vamos a entrar por cada uno miren aquí, por cada una de las mozasillas que se ven aquí de, que se ven afuera la pueden ver por cada una de las mozasillas que hemos puesto anteriormente, de esta forma, así. Otra vez, cinco sillas. los picos vamos a ver que la mozasilla nos enrede por favor seguimos trabajando y como este paso se repite, yo voy a adelantar el video para que ustedes lo puedan, para que el video no sea tan largo. Bien, entonces vamos a hacer dos picos y nos vemos aquí en el último. Bien, chicas, miren, aquí estoy poniendo el último pico. Vamos a ver, voy a levantar, recuerden, se ve un poquito de hilo y se ve un poquito de baratadito, es para que ustedes puedan ver el hilo por donde ustedes pasan. Voy a buscar la primera mozasilla donde entré para que ustedes puedan ver. Y la primera mozasilla donde entré es esta que está aquí debajo. Si la pueden ver, miren ahí donde está. Voy a entrar. Y ahí está ya por completo todos los picos hechos ahora vamos a subir al pico vamos a subir a la mozacilla del número 3 ahí arriba cuidado que si se pinchan sus dedos recorremos las mozasillas y nos vamos a quedar aquí en esa mozacilla ahí y aquí vamos a tomar dos mozasillas, dos y vamos a trabajar de a pico a pico, ok? Entrando por el pico que me queda de frente, la mozilla del número, viene siendo la mozasilla número 3. La ven. Vamos con esto a cerrar nuestro botón. La buscamos así, de esta forma, así. Vamos a continuar, La pueden ver dos mozasillas por cada pico, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a adelantar, vamos a adelantar el video, yo lo que voy a hacer es que lo voy a cerrar y nos vemos aquí en el último pico, bien chicas estoy terminando casi de poner mis últimas dos mozasillas por cada pico aquí abro el espacio lo dejo un poquito flojito para ver la primera mozacilla o sea vamos a ponerlo así la primera mozacilla del pico por donde entré ¿Ven? y voy a entrar en la primera dos que puse anteriormente y voy a poner dos mozacillas de esta forma si Alan ahora, él puede cerrarse y tenemos que seguir trabajando. Entonces ponemos nuestro botón de esta forma y miren cómo va quedando. Bien. Ahora vamos a poner el botón ahí porque no hemos terminado. <coughs> y vamos a tomar una mozacilla. Vamos a ver voy a buscar la forma que ustedes, voy a buscar la forma de que ustedes lo puedan ver o lo puedan apreciar bien lo que estoy haciendo vamos a tomar una mozasilla y vamos a pasar por cada dos que pusimos anteriormente miren vamos a entrar por las dos que hemos puesto o pusimos anteriormente así de esta forma entramos en, en las dos atravesando las dos mozas sin entrar en las que están en el pico donde está vamos a buscarla las dos sin atravesar el pico seguimos estamos terminando porque no vamos a dar cuenta porque va a haber tres arriba Miren. Ya terminamos de colocar la última moza silla y entramos en la segunda miren aquí donde está el pico vamos a abrir para que ustedes lo puedan ver no entramos al pico pero entramos a las dos que pusimos anteriormente y aquí está la 1 cuando empezamos ¿Ven? entonces aquí no vamos a detener ahora aquí vamos a ya aquí en este paso sí vamos a alar, pero antes de alar vamos a introducir o a colocar nuestro botón y lo vamos a hacer así. Aquí sí ya vamos a alar con un poquito de fuerza, no muy brusca, así. Y nos vamos a pasar en la primera que pusimos. Bien. Si se pueden dar cuenta, hay unas mozasillas que sobresalen. La pueden ver. Vamos a ver si usted la pueden ver. La ven? Hay unas sillas que sobresalen. Bien. Entonces, en esas mozasillas que sobresalen, vamos a poner una mozasilla, o sea, vamos a tra vamos a poner una mozasilla por cada una de esas sillas que sobresalen o sea, viene siendo la tercera mozasilla y vamos a poner una eso es para terminar de cerrarlo por completo y darle una mayor seguridad a lo que viene siendo el botón para que con el tiempo no se salga Siempre la tercera moza silla. Tomo otra moza silla y busco la tercera. Bien. Bueno chicas, yo voy a adelantar este paso. Vamos a adelantarlo. Y estamos cerrando recuerden siempre de apretar poquito ya cuando estemos eh, cerrando el botón para que no le quede flojo y las mozasillas sí se acomoden Bien, aquí estoy terminando terminando de cerrar el botón la parte de atrás hasta aquí lo voy a dejar si ustedes gustan si gustan lo pueden cerrar un poco más yo voy a hacer un pequeño rematito aquí aquí si gustan lo pueden dejar hasta aquí esta es la forma de hacer un botón prácticamente de tres mozasillas y también es la, de, la forma de hacer este hermoso botón que lo usamos para miles de combinaciones como la que vamos a usar miren, es muy fácil de hacer eh, es muy práctico no ayuda mucho en lo que es la combinación de cualquiera de cualquier pieza es muy fácil de hacer bueno chicas, ahora miren eh, lo que vamos a hacer ahora es aquí colocarle la colóquenle una base de su preferencia si gustan y si gustan lo pueden lo pueden eh, terminar de rellenar por completo si gustan lo pueden hacer así bien chicas ya que hemos terminado de hacer nuestro hermoso botón este botón hermosa no así ya vamos a empezar entonces a decorar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 aquí voy a tomar otra vez el cristal y voy a hacer esto bien aquí subo al cristal que me tenga de frente recuerden también que pueden trabajar con el hilo de su preferencia miren la mozacilla está está muy tapada ya y lo que voy a hacer es entrar por la silla que tengo arriba